Bienvenidos a Informe Drogas. Flores que florecen fuera de la ley. Organizado por Slow Food, Terras de Lleida y la Dolce Revolución de las Plantas Medicinales, la Feria Alimentación y Salud de Balague celebra su novena edición con las y los conferenciantes más relevantes dentro de este mundo. La alimentación consciente, la educación emocional, el agua de mar, las terapias contra el cáncer, el MMS, los partos respetados y el cannabis medicinal fueron algunos de los muchos temas interesantes que se trataron, combinando lo último en ciencia con la sabiduría de los abuelos. También tenemos médicos que han un juicio como Joan Parés o tenemos biólogos como, el, como el Manuel Guzmán de la Complutense de Madrid, que es líder de investigación de marihuana y cáncer, y me dicen, José, no me dejan hacer las pruebas eh, en un hospital clínico porque saben que si se hacen, se hunde el negocio de esta mafia, ¿no? y años investigando con ratas y es fantástico lo que ocurre en los demonios cerebrales, en las epilepsias, en, en, en esclerosis múltiple, y no podemos hacer la prueba final clínica con humanos porque lo prohíbe la bestia, la OMS. Para agradecerles que estén aquí y que hagan una buena charla que seguramente os servirá para preguntas que tengáis sobre vuestras dudas de cómo utilizar bien la marihuana, porque es extraordinaria, señores, extraordinaria. Tengo 70 años y, y la marihuana para mí siempre ha sido una compañía desde los 20, en el sentido recreativo. Luego estudié la carrera de medicina y nunca pensé que podía ser utilizada medicinalmente en mi especialidad, que es el aparato respiratorio. Pero cuando me jubilé, pues, gracias al club social de cannabis La Maca, que era mi club, el presidente del club La Maca, que está por aquí, José, me dije, hombre, ¿por qué no empiezo a hablar con alguno que tiene problemas de salud o quiere utilizar la marihuana? Y empecé a meterme en este mundo de la marihuana medicinal. Me gustó tantísimo, vi que no sabía casi nada de lo que es la marihuana medicinal y empecé a estudiar, estudiar, estudiar y a meterme. Aparte de esto, mi esposa sufrió a cabo de poco tiempo un cáncer de mama que tuvo que ser tratado con quimioterapia y no sabéis lo bien que le puede la marihuana para contrarrestar todos los efectos negativos. Cuando se ha visto en tejidos, en animales, que el THC induce la muerte de las células tumorales, ¿por qué no se hacen estudios en manos? ¿Por qué no se hacen estudios clínicos reglados? ¿Por qué no se los estudios Porque no interesan los grandes laboratorios. Que si os queréis sumar a esa lucha para la legalización de la marihuana, de la MMS y todo lo que haga falta, no tenemos por qué aceptar que haya nada prohibido, somos mayores de edad, tenemos los libre albedrío para decidir si lo tomo o no lo tomo, estudiar antes, el niño no le tiene que decir eso no lo puedes tomar. A un perro no le pueden decir no tomes, no muerdes de esa planta. Y a un ser humano sí, un perro es libre, su instinto le guía. Y es que nosotros no tenemos instinto, no tenemos conocimientos, no tenemos libros, no tenemos. Para saber lo que podemos hacer, si es malo o bueno, nos lo tiene que decir un gamberro del gobernante que nos diga: Eso está ruido tú no puedes. Una feria para disfrutar en todos los sentidos, donde el aprendizaje nunca termina. Y de la que tomar ejemplo, pues pensando globalmente, actúa localmente. Y así es como cambiamos el mundo. De ¡Misca! ¡Misca de flores que flores!